El butrón es la romería que hace Molina y la hace pues en un voto de agradecimiento a la Virgen de la Oz. antes ya del siglo XII, porque tenemos un cuadro que nos cuenta que ya en el 1140, Molina, junto con las autoridades, el cabildo y los hombres buenos, bajaba ya a celebrar este agradecimiento porque la Virgen de la Hoz libró a Molina y a su comarca de una gran peste y de una gran mortandad. Nos cuentan que nuestros antepasados, los molineses, rezaron con devoción a la Virgen de la Hoz ...y cesó esa mortandad. Por eso desde entonces pues, se celebra... ...este día de romería... ...en torno a la Virgen de la Hoz. Bueno, pues las sardinas hay que retrotraerse ...más o menos alrededor del siglo XV... ...cuando la Iglesia lo que manda es que... ...días, miércoles y viernes... ...no se comiera carne... ...y como esta fecha es un día señalado a lo largo del mes... ...1 de mayo podía caer... ...tanto en viernes como el miércoles... ...como en domingos este año. Y por lo tanto en vez de dar carne... ...u otro tipo de alimentos para festejar esta fiesta... ...se decidió dar pescado, en este caso sardinas... ...para que así cayese cuando cayera... ...siempre fuera un alimento que podía el ayuntamiento... ...agasajar a los vecinos de Molina. Pues después de la pandemia, volver otra vez a nuestras tradiciones, que son importantes, a juntarnos, a conversar, se iba haciendo ya desde el siglo XII, siglo XIII, que es lo que nos lo acaban de decir más o menos, y bueno, es importantísimo, y volvemos a la tradición otra vez, a hacer nuestras sardinas y que la gente se junte, como he dicho, para, pues eso, para pasar un buen día.